no había ni que comer, la mano en la cabeza que va a ser. Realizó lo del caserío Tantía puta ninguno confío La cuenta llena y el corazón vacío Retírense que no hay nada que hablar Somos los más duros, tienes que aceptar Lo que está para ti nadie te va a quitar Mi bro no le intenta que no sale igual, no Ahora me paso los días Bebiendo champaña rosé Le meto la que no quería Que todo está bien, ya lo sé Bebiendo champaña rosé Le meto la que no quería Que todo está bien, ya lo sé No había ni que comer la mano en la cabeza, que va a ser. Yo con conecto un gancho La costa para salir me la engancho Va de contrato adentro de despacho Pero soy anti como pacho Yo estaba en botella que todo está bien No falta comida sobra los de 100 La nave espacial dentro del la almacen. Si hay alguien más duro pa' nadie me quién. Me llaman pa' negocio en el ley Pero no bregamos con la movie face Siempre trabajando de seis a seis Nada regalado eso no quiero break El lencito en mi pana que rico se siente Los pies en la tierra porque soy corriente